Bueno, para mí la UNAM significó un espacio donde pude seguir mis sueños, ya que personalmente soy una chica extranjera, oriunda de Costa Rica. Cuando salí de la secundaria eh, se me dio la opción de estudiar en la UNAM y nunca pensé que iba a tener un espacio donde iba a tener eh, materiales, donde iba a tener... Cámaras, iluminación, algo que yo siempre vi como muy imposible, ya que mis eh, capacidades económicas no me lo permitían. Eh, la UNAM me lo pudo dar. A dos meses de recibirme, me quedo muy tranquila y muy feliz para incentivar a cualquier persona que esté viendo este video. Le diría que intente yendo a la UNAM porque van a tener una oportunidad de poder tener no solo los materiales, que si bien es algo importante, también van a tener una voz y una identidad para poder empezar a hablar a la sociedad y dar su punto de vista.